Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danix Y hoy os traigo cómo activar doble movimiento con otro programita más Que no sea con el RedWast, ¿vale? Que el otro día os traje un vídeo con el RedWast Que es una, un programa bastante bueno para tener asistencia apuntado Y para tener doble movimiento Pero si no les vale ese, os traigo uno mejor aún Que a, os activará el doble movimiento una pasada Ya no tendríamos que hacer esto de inclinar la cámara todo el rato para rotar ¿Vale? Ahora solamente con caminar recto podríamos hacerlo. Antes tenemos que hacer esto. Vale, es que es complicado. Estoy acostumbrado al. Estoy acostumbrado al doble movimiento que ahora hago esto y no me sale. Tenemos que hacer algo así, ¿vale? Para rotar, me imagino. Pero si solo queremos cubrirnos esta zona Tendría que ser, joder Tendría que ser algo así Es que es chungo A ver, voy a hacerlo Tendría que hacer algo así, vale Pues bueno, vale, les voy a traer el doble movimiento Para hacerlo todo perfecto ¿Cómo es esto? Os tendréis Ir a la descripción y descargaros Este programita de aquí, se llama Wood del doble movimiento o algo así se llamaba No lo recuerdo muy bien Pero mirad Nos saldrá esto, vale Dice enable doble movimiento Lo activamos, luego Está en modo oscuro, vale, si queréis ponerlo en modo oscuro Activamos Doble movimiento y ponemos Advanced mode Y le ponemos aquí al máximo, vale Le ponemos al máximo, esto es a vuestro gusto Si queréis, pero les recomiendo al máximo, vale Una vez haciendo esto Vale Ya tendríamos doble movimiento Y dirás, bueno, no se nota ¿Por qué no se nota? Porque luego tenemos que ir a Fortnite Vale, no sé si, no sé si se estará viendo No, no se ve Luego tendremos que ir a Fortnite Ajustes Y aquí, en donde tenemos lo de movimiento Le desactivamos los cuatro botones Aplicamos y ya estaría Ya tenemos doble movimiento, vale Tendremos doble movimiento y mirar cómo se mueve. O sea, se nota una pasada que es doble movimiento, gente. O sea, mirar esto. ¿Vale? O sea, se nota muchísimo. Mirar cómo hace doble movimiento este. Es mucho más que en mando, ¿vale? Es como si jugaras en mando, pero a ah, exagerado. Mirar esto. Vamos a poner esto. Es como que podemos construir así y si nos vienen de los dos lados hacemos un 90. Es súper mega sencillo, ¿vale gente? Es súper mega sencillo. Vale, pues chicos, este programa es demasiado bueno porque podemos hacer este tipo de cosas. Bueno, me he caído. Si les cuesta controlarse, eh, Vayanse a creativo a practicar un poco, ¿vale? Porque es un poco complicado de controlar el tema este del doble movimiento. Uy, ¿qué me pasa? ¿Tengo 60 de ping o qué? Tengo 41 en creativo. Joder, pero en partida voy súper mal, en verdad. Se nota muchísimo el ping, gente. O sea, en públicas, tío, me da fatal. En arena, sobre todo. ¡Ay Dios mío! Bueno, no sé qué me pasa Que no estoy jugando bien Pero eso, gente Podemos hacer doble movimiento ahora Con la cara me construye eso ahí Pero es mucho más fácil rotar, ¿vale? Es Muchísimo más fácil rotar Y no hace falta gastarse tantos materiales Lo que digo Que tenéis que eh, Tenéis que Controlarlo bien Como ahora yo vale ¿Veis? Que si no Os caéis tío Es complicado Es complicado Pero Si se acostumbran gente De verdad Esto le da muchísima ventaja A todos los pro players Lo utilizan Y es súper recomendado ¿Vale? Sobre todo por Benji difícil Que él lo utiliza muchísimo Este es doble movimiento Pereira también lo utiliza eh, Wolfish, Deadse Y no sé si también ¿Qué? A ver ¿Cómo se llamaba este hombre? Jovetti No sé si lo utiliza Seguramente también, pero no sé Todos los problemas utilizándole movimiento, ¿vale? Y mirad, es que es súper Súper cómodo hacer esto Y no estará haciendo esto Así te gastamos materiales Y puede fallar un edit Pero veis lo que digo con mi ping O sea, edito bien Edito bien, pero no se me edita O sea, es como que Le cuesta muchísimo y si a esto le incluís el antimicro que puse en el anterior vídeo y el Redwash, tendréis asistencia de apuntado, doble movimiento, tendréis un montón de cosas. Pues nada, gente, esto es todo, eh, simplemente es un programita que te da doble movimiento. Espero que les haya gustado el vídeo, eh, si es así, recomendarlo con nuestros amigos, gente, que es un programa muy bueno. Compartirlo, suscribiros al canal, que haremos un sorteo de pagos dentro de poco, así que los requisitos son suscribirse. Y comentar, participo en el sorteo, es lo único que tenéis que hacer, ¿vale? Y vuestro Instagram, si queréis que les hable por ahí o desde, desde donde sea. Porque estamos haciendo un sorteo, porque si has llegado hasta este punto del vídeo, eres un puto crack. Y eso es que te ve mis vídeos completos. Así que nada gente, que vas a participar en el sorteo si has llegado hasta aquí. Ahora sí gente, me despido, hasta luego. ¡Pum!